Hey, ¡Hola! ¿Qué tal, Kentis? Yo soy Max Kenti y estoy en un nuevo video de Minecraft ¿Qué vamos a ver hoy? Pues es simple Vamos a jugar unas partidillas de Skywars en la 1.9 Espero que les guste y bueno Vamos a empezar Bueno, si esta cosa empieza Una cosa que les quería mencionar es el nuevo Es el cambio del canal con los renders y el nuevo banner y todas esas cosas increíbles que estuve planeando desde hace bastante tiempo pero que no sabía cómo hacerlas porque soy un malito no de mierda. De todas maneras lo logré hacer. Y pues bueno, ya está ahí en el canal. Sé que no somos demasiados, pero bueno. Todos tienen un inicio aquí. El caso. La verdad sí, sí me gustaron esos malditos renders eh, Obviamente son los primeros que hago en toda mi live Pero de todas maneras considero yo Que no están demasiado mal Ahí bugué el Minecraft de una manera muy extraña A ver, ¿por qué vamos? Por este que anda distraído en Babilonia Distraído, claro que sí Venga, ah, hijo de tu puta madre, ¿a dónde te vas? Lo siento por las groserías, pero es que así soy yo. ¿Y entonces estás? ¿A dónde va? Bueno, no quiero sus cosas, así que no quiero que se muera. Porque huyes. De todas maneras te voy a matar. No te tires, hijo de tu muerto necesito comer un poco Dejo todas sus cosas dispersas por el planeta a ver este arco es mío es porquería ahí acabo de tirar un mejor tú qué y crees que me vas a matar a flechazos eh esta vez estamos al 1.9 y la regeneración aquí está ultra cheta déjenme le doy una flechita acá de las sabrosas puta vida que <risa> lo mataron por indio Lo siento por la extrema concentración. Hijo de puta, solamente me está esperando a que pase para dispararme. Qué asqueroso eres. Bueno, te vienen por atrás. Voy a recoger todas las flechas estas y voy a esperar a que se lo chinguen. Por puto. bueno se tiró a por él. Yo creí que yo quería pelear, pero ¿Qué haces asqueroso? Ahora saben qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su técnica. Rapiñator 3000. Lo que no entiendo muy bien es dónde está el otro. Ah. ¿Sabes que así no se golpea, verdad, querido? Y ahora va a venir el otro a matarme. O sea, estoy 100% seguro. De que ahora mismo estoy cruzando. Fios. Bueno, no estoy 100% seguro. Esto me viene genial. Los pantalones también. Y ahora tirar toda la puta mierda. No lo estoy tirando al vacío, lo sé, pero... Jamás me ha gustado tener cosas que no, no voy a utilizar en el inventario. Ahora, ¿qué hizo el otro? De seguro que está en mi isla, siendo un puente, siendo hijo de puta, por ahí. Qué horror. No, está en esta isla. Sí, Tim, después de que me intentaste matar hijo de puta de mierda eh, si tuviera un yunque lo juntaría estoy seguro este no tenía pantalones así de puritita casualidad voy a tirar todo esto ah, tiraría los bloques pero oh, tiré comida aquí en, en los nuevos skywars es ultra importante jamás tener jamás quedarse sin comida. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que la comida te ayuda a regenerar rapidísimo. Ahorita tengo manzanas de oro, pero en cuanto se me acaben estoy más que muerto. A ver si el tipo este que maté antes tenía comida así, aquí hay. Me quedaría que esperar a que alguien viniera, pero eso sería demasiado cambio. Demasiado camper. Ay. Eso es lo que intento, no hacerme daño. ¿Y que es lo primero que hago? Hacerme daño. ¿Por qué? Porque soy idiota. Picaría los diamantes si tuviera el pico de diamante que tiré antes. Por idiota. Me guardaría esto también. Pero... Ahorita, Ah, oh, perfecto, también soy muy idiota, jamás lo dejaré de negar, jamás dejaré de decir que no lo soy, bueno nunca le he dicho, de hecho siempre digo todo lo contrario que soy muy idiota, a ver, ahí hay otro, un tipo, en serio estoy muy nervioso, no sé por qué, comida, perfecto. Hola querido. Y el idiota se fue a... A chupar verga. <risas> Maldito hijo de la porquería. Quítate de aquí. Listo. ¿Qué hijo de mierda? Eres un asqueroso. ¿Qué haces? Se supone que me tienes que matar No empezar a hacer tus estupideces A ver si este tenía cosas buenas Bueno, tenía pura puta mierda ¿No viene por aquí alguien? Ojalá que no Lo único que me interesa de este tipo Era la comida Por si tenía ahí algunas flechas Esto es mierda, esto también tengo demasiadas porquerías, joder. Es que estoy acostumbrado a jugar en pantalla completa y ahorita para grabar, pues, necesito, eh, con el programa gacho este que utilizo, no puede grabar. Creo que ningún programa de grabación puede. No me digas que me toca contra un puto tiempo. Bueno, ahorita lo importante es no hacerse daño. Pues sí, me va a tocar contra un puto team. O se están peleando. Y son idiotas. Y hay uno campeando. Oh, sí, perfecto. Listo, uno menos. Hijo de puta. Unos putos team, un puto team Campero, aparte Y aparte de viejas Por Dios Me rebotó la flecha, no tengo idea de por qué Porque no estaba utilizando el escudo Bueno, si gustan Pasar, no sé Como vean Qué lento estoy nervioso. Sí, normalmente estoy nervioso. Sí, niña. Dispárame a la.. A la pared de arriba. Claro, gracias. Necesito lo que tengo que.. Lo que tengo que hacer es tirarlas. ¿Qué? Maldito Minecraft. Venga. Bueno. Ustedes están muy chulas ahí en el centro, ¿verdad? Que contra un puto team no puedo. Es que no puedo. Tengo aquí suficientes flechas como para aburrirme disparándoles. Bye. Es que como quieren que no la mate así la intente matar limpiamente si eran un puto team. Ahora voy a ir yo, de, de buena gente a intentarla matar así bien válido y todo. Y esta tipa me va a tirar en el puente porque son capaces. Tengo flechas para aburrirme, querida. No te creas que no. ¡Oh, por Dios! Bueno, nos vemos en la siguiente partida. ¡Hasta luego! Bueno, estamos aquí en la siguiente partida. Y esto va empezando. Bueno, de hecho ya empezó. ¿Ah, ¿Qué hago con mi vida? Se supone que en este mapa tienes que ir rápido, porque... ¡No! Oh. ¿Saben? Lo que más odio de aquí, de Skywars, es que pongan OP chest. Ahora no me voy a poder quedar aquí. La gente campea extremamente. El mundo es horrendo. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Esta es la flecha que más amo. Bueno. La podré amar, pero... No tenía aquí un buen arquito. Eh, solamente te de, tengo de retroceso, en serio. Bueno, la comida es muy útil. Este se cree que no tengo... Eso sí, es eh, delicioso. Y exquisito <risa> Bueno, no sé si les moleste Pero Yo me voy al centro Bueno, si es que llego Porque Llegué Perfecto Aquí hay alguien se está poniendo pero bien sabroso. Oh, por eso es que odio los putos peches Bueno, porque me tocaron no peches y eso hacemos aquí un, una segunda partida. Ay, oh, mi cabecita flotante. <risa> se me está cagado. Bueno, nos vemos en la siguiente partida. En la siguiente partida ya va a iniciar. Oh. Bueno, el caso es que estamos en esta maldita partida Que no es maldita ¿Por qué a veces digo tantas estupideces, joder? ¿Y por qué agarro las cosas tan lentamente? ¿Por qué estoy tan putamente nervioso? Ni yo mismo lo entiendo Así que, obviamente este video no va a tener ningún comentario O tal vez sí, la verdad no tengo idea no sé si el canal vaya a tener éxito, si me voy a quedar en la caca total o... No sé, cosas así del destino que a veces suceden. Ahora, tengo que ir por este tipo que creo que tenía unos ojos un poco realistas, no sé. A ver, iría por él, pero es que... Bueno, tiene más armadura que yo y cosas de esas. Hola querido, ¿cómo estás? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo tienes tu vida? Bueno, no sé si, tú, si a ti te parezca, pero yo quiero ir a por ti. A ver si no eres un mamonazo. Venga, yo te espero. Joder, bueno, nada más gané una partida y las otras fueron muy fails, bueno, ah, joder, bueno, Espero que les haya gustado el video, que se le hayan pasado bien como faileo por ahí por el planeta. Y mis cosas así súper estúpidas que siempre me pasan. Mi nerviosismo que no sé por qué parece, pasa ni nada. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Y hasta la próxima. Adiós.